Hola amigo, enemigo, quiero hablar contigo No sé si me sirve el fuego frío como abrigo No sé si te digo, no sé si me digo José pues es un emir, trillo, es un mendigo Siempre nos ha gustado mentirnos, no sentirnos así a distintos. Pienso en ti, si haces explícito algún ruido. Pienso que eres tú, pero ya es aburrido. Me he inventado tantas cosas para llegar aquí. De mí me fijo o no. Las personas se alejan de mí. Ahora dime, ¿qué fuerza es esa que destrozó el nido? Me trajo tu viejo joven con demencia senil. Dime, no quiero contestar. La prensa gime. Me aprietan con preguntas imposibles. Juro que es la última vez que cargo tu rifle. Te bajo los fusibles para tirarme el triple. Uh. Estaré firme, me convenzo a mí, no a ti. De que me convenzo de que no existes si y por más preposiciones de estructuras difíciles. Jamás demostraré que el monstruo se volvió todo simple. Dime que te he hecho un cable, no que tan motivos, el dolor está es desechable como los preservativos. El color de mi mediocridad se muestra imperativo. Pero no quiero respeto, solo paz con mis amigos. Ahora tengo que aprender a, ir a comportarme otra vez. Una merced, el riesgo de olvidarlo todo tope. Ponerme a tope, haciendo que caeré por una pequeñez. Porque me que trepe el jefe, no te cree nada. El diablo no me puede soltar. Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, la incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, X, Y. Ni yo me creo, ni me importa nada La habitación me cansa, dice nada. No quiero la ciudad, yo me grita acelerada La niebla temerá, profetizan en mi mirada ah, Es todo magma, el bosque denso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 Que yo no soy bueno en aceptar la verdad, se queda en Z. Tanta contradicción me tienta a dar unas caladas. De repente entiendo que no entiendo nada. Me supo en este barco izando la bandera blanca. A ver si los fantasmas van a hacer saltar la banca. Bang, bang, bang. Tampoco sirvió de mucho. Se cayó la bola de mi cucurucho. Se cansó la cola de incitar al chucho. Y yo de hacer que escucho los paisajes que me dibujado se quedaron juntos. En otro saco de difuntos. Yo me quedo fuera haciendo puntos Dibujando a mi betita. al mundo No sale profundo Por fin me tiembla el pulso por algo injusto Destruirse para dejar un gusto Despedirte de la gente Quítate sentir a gusto De irte de mí No vuelvas en un par de lustros El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Pero puedo aprender como los demás. El camino de vuelta, no hay tantos sustos Lo he escrito, las leyes, estoy de luto Me siento muerto, no muto En mute no me gusto Reluces, no rotundo, no hay truco Por casualidad perdí la magia, no el peluco Me forcé morragias para hacerme astuto Acabé donde empecé, encendiéndome el canuto Pensando que mi casa está muchísimos minutos Quizás de lo que apunto saque frutos hacia el uso Al final el mapa se volvió confuso La mitad descansa, a veces echa abuso Pero al final el arpa no era buen recurso El diablo no me puede soltar